Buenas noches. Hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital y cómo ha ido evolucionando durante este verano y su futuro. En junio se hizo realidad ya una medida histórica que permitía que España diera un paso fundamental en materia de justicia social. El ingreso mínimo vital surge como medio de garantizar que nadie se quede atrás y para que las personas más vulnerables obtengan un escudo social que las proteja frente a esta crisis. El ingreso mínimo vital ya fue aceptado para su implantación en el acuerdo de gobierno entre Unidas eh, Podemos y PSOE. Por tanto, era ya necesario en este país y más aún en la actual eh, situación sanitaria actual. Es más, esta ha sido una reivindicación de la mayoría social de nuestro país y que ha sido motivo de lucha en el 15M o de reivindicaciones de Izquierda Unida o de Unidas Podemos eh, durante mucho tiempo. En cuanto a la medida, en concreto se estimó que se beneficiarán del ingreso mínimo vital unas 2,3 millones de personas, unos 850.000 hogares, que recibirán una media de 4.400 euros al año. Desde la web de la Seguridad Social es posible acceder al trámite de forma telemática, siempre y cuando se tengan los medios informáticos y la capacidad de poder realizar la solicitud, ...pero esto no es así para una, para una gran cantidad de familias... ...que necesitan acudir de forma presencial... ...a las oficinas de la Seguridad Social... ...mientras estas actualmente están cerradas... ...o directamente no cogen el teléfono. Por otro lado, hemos podido escuchar las palabras... ...del ministro escribal ministro de Seguridad Social... ...en estos días anunciando que el alcance de la medida... ...llegará a 150.000 hogares en las próximas semanas... ...cuando ya hemos dicho anteriormente que el alcance debería de ser de 850.000 personas. Por tanto, no llega eh, alrededor del 15% de, eh, de lo que se estimaba anteriormente. Queremos denunciar, por tanto, el retraso de la Administración para tramitar las solicitudes y, más aún, en esta situación de tan urgente necesidad. Un retraso que no solo lo encontramos en el Estado, en la Administración sino que también se produce en el ayuntamiento de Coim, con semanas de espera para obtener el certificado de empadronamiento, que es un documento necesario para realizar el trámite. Es inadmisible que, después de tanto tiempo luchando por el ingreso mínimo vital, no se dejen de poner trabas a esta medida. La posible solución a todo esto, pensamos nosotros, que es sencilla. Más gastos y mayor contratación de empleo público. ...frente a una Administración que está desbordada en la actual situación provocada por la pandemia. Así como reivindicamos en otros espacios más gastos sanitarios o mayores ratios de profesores alumnos en la educación. Mientras tanto, hasta que no se cumplan estas reivindicaciones, desde Adelante COIN somos conscientes de que existen familias en nuestra población... ...en especial riesgo de pobreza que no pueden esperar más a cobrar el subsidio... Es por ello que seguimos abriendo las puertas de nuestra sede para toda aquella persona que necesita acudir y ser orientada o realizar el trámite de forma telemática. Ya venimos haciéndolo desde julio y hasta ahora se han acercado una media o un total de 25 eh, familias para realizar el trámite, ya que estas eh, les resultaba imposible hacerlo de forma individual. En un principio se estableció el 15 de septiembre como fecha límite para realizar el trámite y recibir el subsidio eh, con carácter retroactivo desde el 1 de junio, pero debido al retraso de la Administración este plazo se ha extendido hasta el 31 de diciembre. Por tanto, animamos a todas aquellas personas que todavía no han realizado el trámite y quieren hacerlo a que se acerquen a la sede y contactando previamente con el número de teléfono, el 644-738-258. Además, a partir de ahora, la encargada de realizar el trámite será nuestra compañera Almudena.